¿Qué mejor ejemplo puedes ofrecerle a tus hijos y a tus semejantes que ser una persona cuya paz y felicidad no dependa de ninguna circunstancia externa? Esta es la promesa del Padre para todos los que aprenden a confiar en su providencia divina y sus cuidados espirituales. Esto es lo que logra un ser humano normal al establecer una relación cada vez más cercana con su ajustador del pensamiento. La razón por la cual no existe una paz extendida sobre este mundo es porque no existe la paz en el corazón de sus habitantes. Muchos son víctimas de sus propios temores y de sus tendencias materialistas. Muchos temen perder las cosas que creen necesitar para vivir una vida plena. Muchos se encuentran siempre en modo de competencia bajo la falsa creencia de que los recursos son escasos y que no hay nada que sea suficiente para todos. Muchos impulsados por este temor se han dedicado a acumular riquezas y bienes que son desperdiciados pues nadie más los utiliza. Considera, por ejemplo, ¿de qué sirve poseer varias casas? Es completamente aceptable ganarse la vida mediante el alquiler de viviendas para que otros vivan pero el poseer varias casas para una sola persona, o familia, no tiene ningún sentido lógico. No es posible que puedas vivir en dos lugares a la vez, y en otra casa, o casas, que permanece desocupada es simplemente una pérdida de espacio, una acumulación egoísta de recursos que es, al fin, te cuentas, un desperdicio, pues estos recursos no pueden ser utilizados por nadie más. Argumentos similares pueden ofrecerse para el dinero, vehículos, ropa, etc. No estamos sugeriendo que el comunismo y el dar los de malos bienes que otros se si han ganado con esfuerzo y disciplina sea el camino para una mejor civilización. Un mundo donde cada ser humano se convierta en un participante dinámico y valioso para la sociedad es por fuerza un mundo donde cada quien tiene la disciplina para trabajar con alegría fe y dedicación en la solución de los problemas personales y de grupo. El hombre y la mujer de perspicacia espiritual deben aprender a identificar cuándo tienen suficiente de los bienes del mundo, para luego dedicar sus esfuerzos a las búsquedas de la eternidad. Este planeta necesita seres humanos que estén dispuestos a sacrificar un poco de su comodidad y de su falsa sensación de seguridad con el propósito de explorar un mejor camino para los logros y los descubrimientos de una civilización más elevada. El hombre debe ser capaz de ganarse el sustento por su trabajo, pero en lugar de convertir el trabajo en un escudo contra las posibles catástrofes del futuro, los seres humanos de una civilización elevada harán el trabajo un medio de expresión personal de la intención de ser cada vez más perfectos, más parecidos a Dios. Es posible utilizar tu trabajo como una ofrenda de servicio amoroso a tus semejantes. Y así las labores rutinarias de cada día se convierten en la experiencia que eleva espiritualmente al ser humano hasta las alturas de un servicio parecido al que el Padre Creador le ofrece a toda su creación. establecido en luz y vida, el mismo destino que el Padre ha decretado para este mundo, cada uno de sus habitantes lleva sobre sus hombros la carga de la responsabilidad por mantener y procurar el progreso de la civilización planetaria. Sin embargo, esta carga es realmente ligera cuando el peso se distribuye entre todos. El beneficio de todo es invariablemente lo mejor para el individuo. En un mundo de luz, y vida, la competencia y el temor no tiene sentido, lo que hace que la vida sea un gozo donde se experimenta una forma elevada de servicio y de crecimiento espiritual que prepara efectivamente a los individuos para el servicio y la participación en la eternidad.